haber pasado de verdad en Iguala qué fue lo que pasó este enorme trabajo encargado por el grupo de forenses argentinos y por el Centro Pro eh, deriva en plataforma Ayotzinapa de Forensic Architecture donde se hace una reconstrucción basada en llamadas, testimonios, informes como el informe del GIE donde puedes ver eh, una reconstrucción digital forense de lo que pudo haber pasado en Iguala. Podemos ver este, en la presentación cómo eh, utilizando datos de fotografías, de videos, ¿no? se hace una reconstrucción en este mapa interactivo que puedes eh, usar, que puedes utilizar. Justamente en la presentación están pidiendo ayuda para revisar todos los datos, porque puede haber algunas imprecisiones. Por eso es un gran ejercicio de memoria histórica eh, es que todos podamos participar en la reconstrucción de lo que pasó en Iguala. Eh, aquí explican cómo utilizando miles de datos entre llamadas, testimonios, este, los informes, las fotografías. Hay una fotografía eh, eh, imprescindible que es la de el palacio de justicia tomada por un agente de inteligencia militar donde pues, se reconstruye cómo fue eh, lo que pasó con uno de los autobuses, del, del misterioso autobús de Estrella Roja, que fue custodiado por patrullas federales, eh, donde probablemente hubo omisiones de todas las autoridades al no hablar de él, y que pudo haber sido el origen de, de toda esta tragedia, donde presuntamente podrían haber eh, transportado un cargamento de dinero o de heroína. Eh, es, es muy importante este, este estudio, vamos a un, un pedacito a la página, lo pueden encontrar en plataforma ayotsinaba.org. y como les decía, pueden hacer una reconstrucción de lo que, de lo que pasó allí, pueden hacer ahí acercamientos, es, es prácticamente como haber estado ahí. Es muy impresionante este, este estudio. Aquí vemos debajo del puente cómo se tiene uno de los, de los, este, de los autobuses, la Estrella de Oro 1531. Y pues bueno, ha sido tanto el impacto que es uno de los principales training topics. Y como dicen en pie de página, la plataforma Yotzinapa contrapone la incompleta y contradictoria narrativa oficial con investigaciones independientes y testimonios de víctimas. El, la, la reconstrucción eh, muestra cómo, hubo, eh, cómo los estudiantes clamaban por, por ayuda. ¿no? no es el primer trabajo que hace este grupo, hay otros. Este, hay otros trabajos que han hecho, por ejemplo, en Camerún, ¿no? sobre las cámaras de tortura secretas. Este, es un grupo muy confiable. ¿no? Eh, y lamentablemente, aunque ya destruyeron eh, algunos de los videos, la, las autoridades de Guerrero, pues gracias a esta reconstrucción se puede, se puede saber, se puede dar una aproximación de lo que vieron esas cámaras, de lo que pudo haber tenido esos videos. ¿no? Aquí ven Pueden ver la cantidad de datos que se están cruzando para hacer esta reconstrucción. Y algún día sabremos bien a bien qué fue lo que pasó con los estudiantes. Aquí, por ejemplo, están reconstruyendo la escena del Palacio de Justicia. Es importante apoyar estos esfuerzos y procurar que, pues, que, se, sepa, que se sepa qué pasó con los estudiantes, con ese autobús, por qué omitieron, por qué no se puede... Por ejemplo, aquí hay un anuncio importante, dice, aunque Forensic Architecture procesó los datos disponibles en esta plataforma, la gran cantidad de información hace inevitable que pueda ser inexacta o que está abierta a correcciones. En el espíritu de favorecer la apertura y la, acces y la accesibilidad, hemos hecho públicos todos nuestros datos para permitir que cualquiera los explore y mejore. Así que si tú puedes participar en este proceso de verificación y de análisis, pues... Va a, saber mucho, va a servir mucho a la verdad, a la verdad eh, contraria a la verdad histórica que nos quiso imponer Murillo Karam. Es importante porque es un episodio de nuestra historia reciente, que no, dejemos, que, no, que no podemos dejar que se olvide. Lo que pasó en Ayotzinapa va a explicar muchas cosas, lo que pasó en Iguala, en aquella noche de Iguala.